Yo soy happy longa y eso significa que Nuevo vídeo Nuevo vídeo chin, chin. Os hablo flojito porque hay gente y Me da vergüencita Y mira que no están en la habitación O sea, hay gente en la habitación Pero me da más vergüenza otra gente que hay en otras habitaciones Sin sentido Mi vergüenza es sin Como estáis viendo en el título, esto es un pregunta y respuestas que hice por Instagram Así que va a salir por aquí el nombre de la persona que me escribió Y pues vamos a proceder a responder a la pregunta Así es como funciona, pero vamos, yo creo que habéis visto 100 millones de vídeos así y sabéis cómo va Pero por si acaso hubiera alguien que no, pues ya sabéis cómo va Así que vamos a comenzar Yo puse una foto por Instagram Que es esta que estáis viendo Flequillo de mierda ¿Aprendiste a maquillarte tú sola con tutoriales o hiciste algún curso? Todo lo que sé porque me llevo maquillando desde pequeña porque era bailarina y porque es algo que me gusta. Pero vamos, soy más autodidacta que otra cosa. De hecho, suelo hacer vídeos en mi Instagram. Pasaros por si queréis verlos. Y un besito muy grande por preguntar. Lucía me pregunta, si tuvieras que viajar a un país mañana mismo, ¿cuál sería? Mi, mi bella y preciosa Italia. A Italia, a Italia. Mi querida Ros, mi kiwita ¿Qué es lo que te motiva cada día? qué me motiva para qué? Para desayunar, para desayunar mis dinosaurios <risa> Soy una persona que tiene muchísimas, muchísimas metas, muchísimos objetivos Los vaya a cumplir más tarde o más temprano Estoy consiguiéndolos Ahora sí que estoy muy orgullosa de mí ¿Qué me, qué me motiva para estar en esta vida? Vamos a llevarlo más filosóficamente pues yo qué sé yo tengo claro que, que me gustaría cuidar de los animales y sí, soy feliz con ello pensando así fallo. vaya vaya arroz, que preguntita más antigua <risa> y yo hablando de los dinosaurios <risa> un besito mi quigueta luego Raíz Robledo me pregunta cuál es mi postre preferido. <risa> cuál es mi postre preferido cuál es a ver a ver a ver Me lo hace bien la tarta de queso ¡Uy! o la Los churros con chocolate cuentan con un postre, ¿verdad? Indecisa <ríe> Vamos a dejarlo ahí Con cuatro vestidos me pregunta ¿Qué llevas en tu bolso? Pues voy por momentos O hay días en los que voy más cargada que una burra O momentos en los que Paso de llevar el bolso porque me pesa os estáis quedando cabo con el vídeo <risa> Luego um, Voy a decir Alina Porque es lo único que sé decir de aquí ¿bien? Luego Alina me pregunta ¿Estás estudiando alguna carrera? Si no, ¿cuál sería? No estoy estudiando ninguna carrera Y si tuviera la opción de estudiar una Creo que no estudiaría, bueno, tengo la opción y no lo hago o sea que no estudiaría ninguna no me llaman la atención pero para nada son años de tu vida ahí pringando, que te están enseñando que, que lo único bueno son las prácticas y si te toca en un sitio que te gusta, que a lo mejor te puede gustar el sitio pero luego no es lo que, espera, no es lo que esperabas no lo veo no lo veo, o sea, tengo un millón de amigos que, que son universitarios y universitarias y están prácticamente todos quemadísimos, o sea que yo me doy por satisfecha con todo lo que estoy estudiando y con todo lo que llevo no me quiero. y Morela me pregunta que qué me gustaría ser de mayor que en qué me gustaría trabajar pues me gustaría muchísimo trabajar de esto, de los vídeos es algo que me llama la atención y me gusta Siempre he querido ser profesora de italiano También me gusta muchísimo Componer canciones, que es algo que ya no hago Por desgracia mm, sí. Tengo muchas cosas que Bueno, las voy a guardar para mí Pero así os doy algunas Y yo cumplo <risa> Cumplo con la pregunta <risa> Que me miro encima Menudo si Estoy haciendo demás con esas pinta por favor Bárbara me pregunta que cómo empecé en todo el mundo de Instagram, blogger Pues empecé con el canal, cuando llevé un tiempo y tal, pues eh, yo ya tenía Instagram como pues, me abrí cuando se lo abrió todo el mundo y yo, yo subía fotos de mis gatitos, de plantas, de cosas que me gustaban Pero así como tal, de enlazarlo como ahora mismo Pues eso, con el paso del tiempo de, de estar en Youtube Y querer pues también ahí mm, hacerme un, hacerme huequito <risa> Fue así, y poco a poco, tampoco que te yo ahí metido, vamos, yo estoy ahí intentando meter la uña, pero vamos. <ríe> si comparamos, pues claro, estoy ahí donde, creo que te la chancla, pero bueno. <ríe> ¿Cómo empezaste sin Instagram? Pues nada, ahí subiendo fotos de mis gatitos, me habré quedado gusto. <ríe> me llevaría a una isla desierta. <ríe> no hay un mínimo, así que, <ríe> pues trae que vaca que te hago la lista. <ríe> ¿No? ¿No? ¿Eh? Esa es buena ¡Ay! He pillado ¿Qué superpoder elegirías y por qué? No vale todo en uno, ¿eh? Pues qué superpoder elegiría Teletransportarme ¿Y por qué? Porque si hay alguien herido, lo cojo y me lo llevo Todo pensaba así y ocurre el de sanidad Mmm... El de rapidez, coño, pues me estoy Teletransportándome, soy más rápida que tú El de fuerza pues ¿para qué? Si me teletransporto no me interesa me voy. Jaja. Ja. Claro, me hacéis preguntas ahí abiertas. Claro, pues yo me aprovecho. Estoy saliendo de este vídeo mejor de lo que me pensaba. Bueno, mis meta que se está haciendo el vídeo súper largo yo veo aquí 23 minutos así que voy a ir cortando ya de verdad que muchísimas gracias a todos por molestaros en escribirme de verdad que lo valoro muchísimo y siento un mogollón a las personas que se han quedado fuera pero tampoco es hacer un vídeo aquí de de mil años pero bueno que muchísimas gracias por todo os mando un mogollón de besos Un abrazo enormes gigantescos de esto hay de nos vemos el próximo día, no sé cuándo, así que mientras tanto ya hasta entonces. Lo más, más, más, más, más, más, más importante de todo, happy longuizate. Mm. <risa> happy longuizate, happy long visitate, happy long visitate, happy long <risa>